Ok, la idea es tratar de, de dar un ejemplo de cómo instalar root en, en un ordenador más. Así que empezamos con la, la página inicial de root. También vamos a necesitar una terminal. Oh, voy a abrir, insisto siempre en tratar de hacer estas cosas desde una terminal limpia, nueva voy a hacer el ejemplo dentro de un directorio que uso para ello como ven está vacío entonces volviendo a la página de root un poco de espacio acá tenemos en dolan building root si se van acá una de las maneras de hacerlo, insisto, es tomar la fuente de root usando git Y esto lo ejecutas en la terminal que acabamos de abrir sin ningún tipo de, de cambio. Sencillamente copiamos esta línea y la ejecutamos acá. Insisto, copié, pegué y lo que está haciendo es traerse directamente del repositorio de root en la fuente como ven hasta ahora no hemos hecho ninguna elección bueno ninguna elección pero digamos ninguna elección incluso de la versión porque esto se trae lo podemos llamar como un como una carcasa de root y luego se define qué, qué versión queremos, queremos instalar entonces mientras esto se, se va descargando dependerá mucho de la conexión pero ya está por terminar en mi casa en el caso de Mac también quería hablar un poco de, de las cosas que van a necesitar. Eh, básicamente, s -code sería lo que lo que, que necesitan. Pero para saber esto, también pueden, dentro de esta misma página, en, en esta caja, están los prerequisitos, o la página de los prerequisitos. Si la abrimos, se darán cuenta que existen los prerequisitos para muchas dis distribuciones, muchos sistemas operativos. Entre estos está Scientific Linux, en caso de que quieran trabajar con él. Pero también está Ubuntu, OK, OpenSUSE, digamos, y el que estamos trabajando ahora, Max OS. Como ven, eh, recomiendan instalar técnicamente Scout. Porque es el paquete de desarrollo Y dentro de este vienen los compiladores E++, SC eh, También está Xquartz Que por eso lo tengo abierto acá Y bueno, se puede también Podemos hacer otro, otro tutorial en el que se usa Macport Este es una, otro modo de, de instalar root Pero digamos, vamos a hacerlo desde, el, desde la manera original y es, y, y en, otro, en otro momento les mostraré cómo usar MacPort. Así que mis versiones de estos dos software son, en el caso de Xcode, es la última, versión 6.1, eh, en el caso de Xquart 2.7.7. Un detalle que quizás también deba mencionar. Insisto, mientras esto se descarga, es eh, mi sistema operativo, por supuesto, tengo la versión 10.9.5. Esto es Maverick. Entonces, volvamos acá. Cerramos aquí. Como ven, ya descargué la, los archivos de root. Vuelvo un poco atrás. Ahora te sigue especificando. Ahora entra a la página. La, a la, carpeta root que se debió haber creado entonces cd root ahí la tenemos pueden hacer ls para que se den de todos lo, de los archivos que se trabajan hacemos siguiente comando git da. y lo que está mostrando es todas las versiones posibles de root que podemos instalar entonces te, te hace un Printing aquí en pantalla Todas las versiones eh, Si volvemos a la página de, de Root eh, Verán en Dowlands Que la versión recomendada es la 5.34.23 Hablando siempre de Root 5 No de Root 6 Entonces 34.23 Aquí está Okay. si volvemos a donde estábamos hace un momento en, en building ok está la siguiente instrucción para hacer checkout de la versión específica que queremos entonces copio esta línea de ejemplo y simplemente cambio por 23 acá y 23 acá como lo habíamos visto antes, 34, 23. Ok, le damos Enter, y hace el checkout de otros archivos. También se toma un, unos cuantos minutos aquí. Oh, bueno, muchísimo más rápido. Eh, ok, seguimos bajando, insisto, pasar por los requisitos debe estar atento a que eso lo tengan ya eh, instalado seguimos bajando entonces yo voy a elegir uno de los métodos de instalación location independent installation okay. pero solo llegaremos hasta el momento en el que podamos estar seguros de que tenemos root instalado okay. entonces eh, me salto un momento este, esta, esta parte en el sentido de que nos ya hemos instalado o ya hemos conseguido en los archivos de root. Ya estamos dentro de root. Ahora vamos a hacer configure-help. Esto lo que, lo que te hace es un printing en pantalla de la digamos, todas las opciones que tiene el configure. Ok. Y bueno, insisto, el printing fue bastante largo. Pero lo, una de las, nos, las cosas que nos interesan en este punto es Configure Arc. Eh, arc es, uh, digamos, arquitectura, significa. Y la idea es que tú escojas la arquitectura del computador de... que tienes en ese momento. Eh, ¿Para qué hacer menos help? Porque precisamente él parte de lo que imprime en las arquitecturas soportadas en este caso tengo un MAC con sistema operativo por encima de 10.5 como vimos era 10.9 entonces me tomo esta arquitectura MAC OS X 64 y sencillamente digo otra vez, como dice aquí atrás configure espacio arquitectura se pego Mac y ejecuto. Esto va a ser una serie de checks para darse cuenta de que tengo los requisitos necesarios. Y, y luego de eso, como menciona acá, deberíamos hacer make, no gmake, pero make para mi caso de Mac. Okay. También lo aconsejable, igual lo, lo, lo imprime acá, lo aconsejable es que ustedes puedan hacer sudo make para que puede, en caso de que haya alguna restricción y como administrador logren instalar el, el software. Entonces, sudo make, ejecuto, me pide el password del computador como, como administrador y aquí empezará a, a instalar. Este paso usualmente toma bastante tiempo. Eh, la última vez que lo, que lo hice tomó quizás unos 20 minutos. Así que hay que tener paciencia. Esto va a imprimir muchísimas líneas. Y, y bueno, yo lo que voy a hacer es detener el, y digamos el video y luego colocarlo cuando yo haya terminado, pero quiero dejar un, digamos, un poco, unos cuantos segundos aquí para que se den cuenta de lo que va a empezar a hacer otro detalle que podría haber mencionado antes es que en el caso de computadores modernos es decir, aquellos que tienen más de un core, aquellos que tienen más de un núcleo pueden acelerar la compilación si en vez de hacer make solamente, sudo make, hacen sudo make-j y el número de cores en este caso en, la, en el computador por ejemplo son 4 estaría bien haber hecho make-j espacio 4 ok una vez que que el make termine satisfactoriamente que veamos que no tenemos ningún error podemos hacer el source de, de este root Digamos, vamos a seguir estando dentro de la carpeta root sencillamente se ejecuta este script Está dentro de la carpeta bin, this root eh, para las otras eh, shells, digamos, como CSH, se hace este otro, sur, bin, pero en nuestro caso vamos a estar con sh y finalmente podemos escribir sencillamente root y nos debe aparecer eh, la, digamos, primero la ventana esta de bienvenida de root y, y, y la versión en la terminal. Entonces, insisto, esto tomará un tiempo. Recapitulo un poco de las cosas que deberíamos tener del sistema operativo. Y regreso cuando, cuando esto haya terminado. Ok, volvemos acá. La instalación de, de root acaba de terminar y se fijan un poco aquí en la, en la hora se nos fueron quizás 40 minutos eh, así que hay que tener un poco de paciencia con esto pero digamos esto es lo que deben obtener al final root build successful y incluso aquí te, te recuerda lo que deja hacer sur bin this root sh o csh dependiendo de la char que tengamos pero si volvemos a lo que estábamos hablando sencillamente tenemos punto espacio bin this root punto s h ego y acabo de hacer el source de este root y finalmente root menos h Disculpen, todo lo... Y... Tenemos, como les dije, la pantalla de bienvenida Y este printing que hace cada vez que entra en la root Te da la versión Cuando fue creada, como ven es bastante nueva y aquí hoy es 13 Y... Bueno, están estos detalles, digamos Sencillamente la, la versión cuando fue instalado, por ejemplo y lo más importante que tienen root espacio corchete 0 corchete. quiere decir que desde acá ya pueden empezar a hacer comandos de root abrir por ejemplo un t-browser lo hago para para probar que todo haya estado bien, obviamente aquí que debe mostrarme exacto es el directorio de la, donde me encuentro ahora lo que tienen de root por ejemplo ya quizás podemos también en otro tutorial hablar un poco sobre bueno, la redundancia los tutoriales que están aquí dentro y diversos archivos y ejemplos que ya están aquí Por ejemplo está una galería de, de root, que bueno son diversas imágenes de ejemplos ya hechos por ellos. Tal el demos. Este, este tipo de. estos archivos que han ejemplos también están explicados en la, en la página de root. Pero bueno, les muestro algo acá. Sencillamente para darles a entender que es lo que se espera de root digamos lo, la manera gráfica de, de, de navegar un poco sobre los archivos es usando un t-browser y de resto pues tendrás tu consola acá donde bueno puedes hacer operaciones y, y más adelante hacer los, los histogramas y las actividades que vamos a hacer para salir de root sencillamente punto .q q de quit y sale. Para entrar a root y no ver, digamos, esto, que siempre te puede tomar, digamos, unos cuantos segundos en algunos casos, pues sencillamente decir root menos L, espacio menos L, y vas directamente a, a la línea de consola sin necesidad de, de ver la presentación. Entonces, insisto, la mayoría de la información la obtienes sencillamente de building, yendo poco a poco hacia abajo. Y hay más instrucciones, digamos, no es la única manera de instalarlo, insisto, pero si la idea es obtener root, eh, ya lo hemos hecho como se dieron cuenta acá.